Hay un libro español que fue más popular que el Quijote, y, seguramente, no lo conozcas. Se trata del libro de oración y meditación de Fray Luis de Granada, de 1554. Trataba un género popular entonces en España, usando una retórica tan cuidada que, su autor, fue apodado el Cicerón Español. Sin embargo, su incitación a recuperar la pureza cristiana y la promesa de que todos, no solo quienes tienen votos, pueden alcanzar la perfección, irritó a su rival Melchorcano, que lo denunció a la Inquisición. Prohibido durante años en España, su éxito no se frenó en el extranjero. Finalmente, gracias al Papa Pío IV, se levantó la prohibición y superó el centenar de ediciones, incluyendo idiomas como el náhuatl o el zapoteco.